Estamos arrotando 21 horas con 41 minutos. Gracias siempre por su preferencia. Eh, hay, hay metas establecidas y lo habíamos señalado. ¿Cuál es la, la necesidad de las personas eh, de contar con una vivienda propia, eh, de poder acceder a la misma y más aún si existen las posibilidades? A través del Viceministerio de Vivienda eh, es que se va, se va trabajando, vivienda y urbanismo, se va trabajando en varios programas, modalidades para llegar no solo a las zonas alejadas, sino también se ha visto eh, en estos últimos años a, a las zonas urbanas, las famosas comunidades urbanas, vamos a conocer algunos indicadores y, y también dentro de ello tenemos entendido eh, la priorización a determinados sectores muy vulnerables que nunca han sido tomados en cuenta eh, con esa prioridad, si lo decimos de esta manera, jefas de hogar, mujeres, madres de familia, eh, personas con discapacidad, que también es parte, recordemos, de, de, de, un, de un acuerdo que se tiene junto a este sector. Eh, ¿Qué mejor para darnos estos datos eh, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Javier Delgadillo, que nos acompaña en esta oportunidad? Bienvenido, viceministro. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, yo le comentaba antes, ustedes tienen por año metas establecidas para poder cumplir. Estas son 23.000 viviendas sociales, soluciones habitacionales. Sí, van variando en función de la programación plurianual que nosotros tenemos. Tenemos uh -huh. un plan plurianual de reducción del déficit habitacional que está eh, en vigencia en este momento desde el 2016 hasta el 2020. Uh -huh. Son los cinco años que tenemos que ejecutar 115 mil soluciones habitacionales en todo el país hemos comenzado el 2016 con una cantidad de alrededor de un poquito más de 18 mil soluciones habitacionales el 2017 hemos alcanzado las 26 mil soluciones habitacionales y este año estamos calculando que vamos a alcanzar la meta que nos habíamos planteado a principios de año de 23 mil soluciones habitacionales en todo el país y el próximo año son otras 23.000 eh, Y así vamos eh, como escalando un poco hasta alcanzar las 115 mil soluciones habitacionales el 2020. Tenemos dos años más y estamos calculando que vamos a lograr las metas que se habían planteado uh -huh. en el plan plurianual y que están dentro de nuestro gran programa, plan de desarrollo económico. -social. 115 mil mil ¿no? soluciones habitacionales distribuidas en todo el país. Eh, ¿Hasta el 2020? Hasta el 2020, una uh -huh. buena parte, eh, cerca del 56% están dirigidas a mejoramientos y ampliaciones uh -huh. y la otra parte está dirigida a eh, viviendas nuevas, a este uh -huh. déficit de las familias que no tienen eh, una vivienda donde, donde habitar desde el 2016 hemos ido trabajando, en, desde el 2015 en realidad hemos comenzado a virar nuestra intervención eh, intentando priorizar nuestras, nuestra presencia en las áreas urbanas, en las uh -huh. ciudades porque a partir de los datos del censo del 2012 nosotros ent nos, nos entendemos urbanos en todo el país 67% de toda la población ya vive en las ciudades y por tanto todas las políticas públicas del gobierno nacional han comenzado a darle una mayor importancia al área, al área urbana, nosotros hemos comenzado en el 2015 a ejecutar proyectos de, de los programas de comunidades urbanas y el 2016 hemos comenzado a entregar ya comunidades urbanas el Huipala, hemos comenzado a entregar el proyecto Bartolinas en Cochabamba, el 2017 ha sido un año importantísimo donde hemos entregado varios proyectos en el marco del programa de comunidades urbanas y este año también hay una gran cantidad de viviendas que están dirigidas a las familias que viven en el área urbana y que tienen, por producto de este desarrollo que hemos generado a partir del 2006, un nivel de ingreso diferente al que tenían anteriores, en anteriores gestiones de gobierno. Eh, ustedes saben que aquella antigua clásica pirámide de, de pobreza, donde la mayor cantidad de la población estaba en, la última, uh -huh. en el último eslabón, digamos, en la parte baja de la... De la eh, pirámide, hoy se ha vuelto de otra forma, una especie de hexágono donde la mayor cantidad de familias está en el medio esa, eh, ese grupo de familias de ingreso medio que han podido acceder ahora a otro tipo de programas de vivienda social. viceministro, me dice, tenemos eh, al 2020 115 mil soluciones habitacionales eh, estamos a dos años. ¿Cuánto ya se ha hecho hasta la fecha? ¿Desde cuándo se está contabilizando o se tiene como meter hasta 115 mil? Como les digo, desde el 2016. 2016, que, hacer, que ya se empezó a entrega. Uh, sí. El 2016 sí, sí. al 2020 son dos, 115 mil. Sí, 2016 al 2020 son los cinco años que tenemos que hacer las 115 mil viviendas. El primer año teníamos que hacer 20 mil, el uh -huh. segundo año teníamos que hacer 23 mil, 23 mil de nuevo este año, el próximo año también 23 mil y el, el, el restante el 2020. El primer año, por una etapa de transición y porque estábamos aprendiendo también a intervenir en ciudades, hemos producido un poco menos de la meta, pero los siguientes años, el año anterior y este año, estábamos confiados en que vamos a alcanzar los resultados que se han planteado en el marco del plan plurianual. Eh, y con el esfuerzo, por supuesto, hay que decirlo, de todo el equipo de la Agencia Estatal de Vivienda, esta nuestra institución que está alcanzando a los 339 municipios de todo el país. ¿Han logrado con tener presencia? Con la política de vivienda hemos llegado hasta los 339 municipios. O sea, en todos los municipios del país Absolutamente está, el, está el plan de vivienda. Absolutamente en todos. Desde el 2006, desde uh -huh. el 2007 que comenzamos a uh -huh. producir vivienda social, desde el gobierno nacional hasta el 2017 hemos llegado absolutamente a todos los gobiernos municipales, a todos los municipios. Es más, en algunos casos hemos llegado primero con proyectos de vivienda y luego con proyectos de la electrificación, de agua potable, de caminos. Porque era necesario. ¿eh? Porque era sumamente necesario y uh -huh. porque eh, nosotros teníamos la lógica de eh, intervenir en los lugares donde la gente vive. Esa fue la definición que habíamos tomado desde el 2006, como nos dijo nuestro presidente. Hay que hacer la vivienda donde la gente está viviendo, efectivamente. Y entonces llegamos hasta ahí, hasta donde la gente tenía efectivamente toda su vida, todo su entorno social y productivo. Y habíamos llegado, por supuesto, en algunos casos hasta eh, las fronteras donde no podíamos llegar con otros programas. Ahora estamos comenzando a virar, en realidad ya hemos terminado de virar y nuestra intervención ahora es esencialmente urbana. El o sea, ¿Se ha cubierto buena parte de la parte alejada, de la parte rural? Sí, bueno, hemos hecho una muy gran intervención. De hasta desde el, 2010, desde el 2006 hasta el 2017 hemos producido 128 mil soluciones habitacionales. 128 mil familias que han accedido a algún programa de vivienda social, en el anterior programa, en el programa de vivienda social y solidaria, o en la agencia estatal de vivienda. Eh, de esas 128 mil un poquito más de 100 mil han sido en el área rural eso hemos hecho en el área rural porque tendríamos por supuesto que primero éramos mayoritariamente rurales pero además teníamos como gobierno nacional una deuda histórica con, con este sector del país y hemos hecho un poco más de 100 mil, a partir del 2012 que salen, del 2014 que salen oficialmente los, uh -huh. los resultados del censo del 2012 comenzamos a cambiar nuestra lógica y este año, por ejemplo, estamos haciendo una intervención, un poco más del 60% de, todo, de las 23 mil soluciones habitacionales están en las ciudades. Y para el próximo año vamos a hacer un poco más de 70, del 70% de las 23 mil soluciones habitacionales dirigidas a las ciudades de nuestro país. Ahora, ¿cómo se está respondiendo en el tema, viceministro, de, eh, de las ciudades? La respuesta eh, en esas zona, las comunidades urbanas que ustedes han lanzado, ¿no? Recuerdo muy bien. Eh, habían en su momento, eso también significa... Eh, me refiero a denuncias, eh, eh, cobros irregulares y todo aquello que se ha, se ha tenido que manejar y, y que permita eh, precisamente esta demanda que existe en las zonas urbanas, ¿no? Sí, hay que decir que hemos, eh, desde el 2007, hemos eh, cruzado una ruta de aprendizaje uh -huh. de la producción de vivienda social. El, el gobierno no tenía capacidad para hacer proyectos de vivienda social en anteriores gestiones y la decisión del presidente fue justamente que la tomemos directamente. Eh, hemos ido aprendiendo, eh, no solamente nosotros con toda la institucionalidad que hemos ido desarrollando, sino también la población en su conjunto ha ido aprendiendo cómo se accede a los programas de vivienda social. Hoy la ciudadanía, podemos decir que una buena parte de la ciudadanía que está interesada en nuestros programas de vivienda social sabe que no solamente tenemos un programa, que tenemos seis programas, la agencia estatal tiene seis programas eh, que están dirigidos a todo el territorio nacional uno de ellos por supuesto es el programa de comunidades urbanas que está dirigido a este bloque de familias de ingreso medio que pueden acceder a un crédito de vivienda de interés social. Los otros cinco están dirigidos a un trabajo conjunto entre el municipal y los eh, y los beneficiarios junto a nosotros eh, ninguna intervención salvo las intervenciones eh, de emergencia que son las de reposición de vivienda luego de los desastres ningún otro programa tiene un 100% de subsidio hay un aporte del beneficiario y hay un aporte del gobierno local eh, que trabajan conjuntamente a nosotros para solucionar el problema a estas familias hemos tenido efectivamente eh, varias denuncias a lo largo de los años, no solamente eh, con personas que quieren cobrar para ingresar a los proyectos, sino también con personas que están haciéndose pasar por, eh, por el viceministro, por el ministro, por el director de la agencia, para... Eh, cobrarles por adjudicarse proyectos a las empresas, por ejemplo, a los dueños de las empresas. Hemos encontrado también varios de este, de varias de esas irregularidades y por supuesto las hemos, las hemos denunciado en el momento en que corresponde y ahora estamos esperando que uh, el Ministerio Público haga también el trabajo. ¿Está todavía en esa etapa? ¿Alguno ya? En el que, caso, en el caso de, la, de, las, de estas ofertas a las empresas... Uh -huh. Sí, está todavía en la etapa de investigación, pero en el caso de estas personas que han cobrado a nombre de nosotros para ingresar a un proyecto de vivienda social, ya le, te comento que hay por lo menos una persona ya con, eh, con una sentencia ejecutoriada y está purgando su pena también en una cárcel del país. Eh, por esos cobros se reglas Por, esos cobros, por, por, ese pasar por, por hacerse pasar de, de funcionario, cobrar por ingresar A una lista de, de solicitantes Ni siquiera de beneficiarios y luego Comenzar a gestionar por vía de algún otro lado La incorporación de estas personas En algún proyecto de vivienda social Los hemos denunciado uh -huh. eh, Hay varios modus operandi El usual es el uno a uno no Y el otro es Todo este ejercicio que se han animado A hacer a, Sobre texto de la necesidad eh, vivienda social, eh, haciendo aparecer algunas ONGs, algunas empresas eh, que van ofreciendo proyectos de vivienda social a nombre del Estado y a nombre de ellos y cobrando a las familias por ingresar en, nuestra, en esas listas preliminares. Uno de esos es el, eh, una persona que ahora todavía está siendo procesada aquí en La Paz y que ha cobrado. Y que hemos encontrado más bien en sus cuentas, producto de estos cobros, alrededor de 2 millones de bolivianos. dos millones? dos millones de bolivianos de lo que estaba en la cuenta, porque ya había ido sacando y gastando. O sea, lo ha he hecho por mucho tiempo. Por bastante tiempo se nota, pero además con una red en todo el país que le permitía llegar hasta las comunidades y a partir de eso cobrar. Ahí tenemos que decirlo también, han habido muchos dirigentes, muchas dirigentes que se han animado a acompañar a este, a este ciudadano extranjero, norteamericano, que ha venido a ofrecer este tipo de proyectos y hoy está en San Pedro, está con detención preventiva y estamos esperando que podamos continuar con la investigación. Viceministro, eh, es importante siempre reiterar, ¿no? ya que estamos sobre este punto, eh, si yo escucho... De, de este tipo de, de cobros o, o me está diciendo quieres entrar en una lista o acá vamos a implementar, vamos a hacer que, que venga el ministerio y queremos en esta determinada zona eh, las comunidades, la construcción, donde yo como, como interesada... Pregunto, a ver, porque hay que hacer eso, ¿no? Corroborar la información, si es lo correcto, que me digan sí, evidentemente, como gobierno se quiere implementar acá, sí. o, o se viene por ese tipo de. de sí, temas, por supuesto. ¿no? Nosotros tenemos eh, equipos departamentales en cada uno de los departamentos en las ciudades capitales. Hay unos equipos departamentales que pueden recibir eh, las solicitudes de información o las denuncias. Eh, igual tenemos eh, por parte de la Agencia Estatal de Vivienda un, un número gratuito el 810 73 0373, perdón 810 0373 eh, que recibe también esas denuncias eh, y y ahora... Hemos, también, sí, ¿no? sí, sí, o pedir información. Y ahora hemos, hemos eh, optado por utilizar muchísimo las redes sociales, el uh -huh. Facebook y el Twitter nos han ayudado muchísimo para entregar información a la, a la ciudadanía en general. Y por ahí también, no solamente el, el equipo de la Agencia Estatal de Vivienda, el equipo del viceministerio y hasta el viceministro responde en algún momento que tiene tiempo. Y o sea, lo vemos mensajes, al viceministro sí, Los mensajes <risas> que podamos responder y entregándole uh -huh. la información a la familia. Eh, que requiere la información y respondiendo también a estas denuncias claro. que puedan llegarnos. ¿no? Lo, ¿no? lo que nos interesa es que eh, se vea que tenemos un trabajo transparente, que se vea que tenemos un trabajo directo con la familia y que Evidente. por supuesto eh, podamos alcanzar a estas familias que eh, tienen real necesidad Qué de Por importante es eso que usted le dice? Que son los mismos funcionarios, hasta el viceministro, respondiendo porque ahí eh, hay una comunicación ¿no? directa, las inquietudes, dudas que puedan tener las personas, porque estamos hablando de esa necesidad necesidad que tenemos, ¿no? de contar con una vivienda, de poder eh, tener estos espacios y ahí están las metas. Hablando de estas comunidades urbanas, hablando de la intervención que tienen ustedes eh, como viceministerio en las ciudades, eh, veíamos algunos, algunas publicaciones, por ejemplo, que se habían bajado los costos en Santa Cruz de, de las viviendas sociales, eh, que esto viene a raíz de un diagnóstico, ¿qué acciones se, se asumen para ver? Eh, por eso le decía, viceministro, ¿cómo, ¿cómo les ha ido estos años en, en las ciudades? Claro, en el caso del programa de comunidades urbanas lo que se ha hecho en un principio ha sido identificar la, los lugares eh, más eficientes en términos de inversión que nosotros podíamos hacer. Eh, luego de eso hemos eh, incorporado un equipo de ventas que ha comenzado a vender una vez que hemos terminado de construir las, las viviendas. Y hemos incorporado ahí también un equipo que le ha permitido a la Agencia Estatal de Vivienda identificar como la demanda en el sector para poder acceder a los proyectos. En, ...en Santa Cruz... ...para ser más específicos... ...en el que ha salido esa noticia... ...en, en el deber... Mm -hmm. eh, ...no es tanto que hemos... Que hemos rebajado el precio... ...sino que hay precios diferenciados... ...en función de la posición de la vivienda... ...en toda la urbanización... ...hay que acordarse que es una urbanización... ...de más de 400 viviendas... ...y, y algunas están muy cerca... ...de la avenida principal... Eso ...muy cerca del, mayor, de, ¿no? de, sí, del, spa, del espacio de equipamiento... ...del parque... esas tienen costos diferenciados... ...por supuesto... Mm -hmm. Y hay viviendas que están un poquito más alejadas, no tan alejadas tampoco, pero que están un poquito más al costado, que tienen un precio diferenciado. En el caso de los, de los condominios del Huipala, de Bartolinas, de, de, de La Tamborada, en Cochabamba, lo que se ha hecho es definir un precio común para todos. Para todos. Para todos los departamentos. Y por supuesto, lo que nosotros tenemos que decir con honestidad también es que hemos ido aprendiendo en este, en este camino, ¿no? Que... Eh, eh, una vez que hemos comenzado este ejercicio de ventas, nos hemos dado cuenta que teníamos que potenciar el equipo de la Agencia Estatal de Vivienda para que le lleve la información a la familia hasta el lugar que requiera, pero que además los lleve a ver las viviendas, que lo lle les lleve a la familia a ver el condominio para que se convenza de que esto es real. En, en un principio, el 2015, 2016, no sabíamos hacerlo. Ahora tenemos un equipo desde la Agencia Estatal de Vivienda que puede enfrentar estos desafíos también. Y, por supuesto, estamos evolucionando todos nuestros programas porque eh, de eso se trata también ajustar las políticas y los programas en función de los requerimientos de la población estamos viendo para el próximo año ir ajustando también el programa de comunidades urbanas de manera que podamos ser más eficientes en el acceso a estos, a estos programas de parte de la población. Ahora han tenido con las comunidades urbanas, con estos condominios y todo eso presencia en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Paz. sí eh, ¿Se está planteando llegar a los otros departamentos, así como ciudades capitales? También? Sí, vamos, tenemos en realidad programado, hay un proyecto que está a punto de terminarse también en Cobija, eh, en Sucre, hay, hay una proyección también en, en Oruro, hay en todas las ciudades... Eh, capitales especialmente nosotros tenemos primero la prioridad de intervenir con vivienda social y segundo todos los mecanismos habilitados están ahí abiertos para que no solamente los equipos departamentales puedan socializarlo sino que la, la población eh, de estas mismas ciudades identifique a qué programa le quiere, le quiere acceder ¿no? Eh, Vamos a hacer mucho énfasis en vivienda nueva a partir del 2019, porque es una deuda también que nosotros hemos, está dentro de nuestra programación uh -huh. y no hemos hecho mucho a partir del 2019, tenemos que hacerlo. Y luego una consulta, y lo decía al inicio, mire, hay, hay sectores... Eh, muy vulnerables, ¿no? yo le decía, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, eh, que solas llevan eh, el peso de toda la familia. Eh, ¿Tienen ustedes eh, una preferencia en este sentido? Claro, priorizamos um, tres um, tipos de, de familias. Familias que, estén, que tengan una madre jefa de hogar, una madre soltera. Eh, familias que tengan adultos mayores uh -huh. Como responsables de la familia O dentro del núcleo familiar Y familias que tengan alguna persona Con discapacidad también en el núcleo familiar Esas, Esos tres grupos uh -huh. poblacionales Están priorizados Y después, por supuesto, las familias Que ten, tengan mayor cantidad de, de miembros Esas también están ingresando Con prioridad en, nuestro, en nuestros proyectos Desde el 2000 Seis hasta ahora hemos beneficiado un poquito más de 17.000 mil madres solteras en todos los programas de vivienda social que hemos hecho en todo el país. Eh, ahí tenemos que ser sinceros también. En la primera etapa no, no teníamos nosotros cómo diferenciar e identificar a las familias que tenían personas con discapacidad en el primer programa hasta el 2011. A partir del 2011 comenzamos a identificar con precisión quienes tienen personas con discapacidad en su núcleo familiar y los com comenzamos a contabilizar. Desde el 2011 hasta ahora se han beneficiado un poquito más de, 20, de 2.000 familias que tienen personas con discapacidad en su núcleo y alrededor de 8000 también familias que tienen adultos mayores en su núcleo que tengan como responsables a los adultos mayores en las familias. Se toman en cuenta estos sectores. Desde ministro, entonces se viene eh, todavía mucho más eh, en lo que se refiere a la, las metas que tienen. 23000 soluciones habitacionales, este 2018 estamos a dos meses, ¿se cumple? Sí, eh, nosotros estamos confiados que podemos alcanzar. Es, ten, hemos tenido algunos problemas, algunas complicaciones con las lluvias que han estado cayendo en todo el país, pero estamos confiados que podemos alcanzar una meta, eh, de 20, la meta de 23.000 soluciones habitacionales para que luego el próximo año podamos también ejecutar las otras 23.000 que tenemos programadas. Como les decía al principio, este año hemos hecho un poquito más de 60% en ciudades, el próximo año vamos a hacer un poco más de 70% de las 23.000 en, en nuestras ciudades, en todo el país. Viceministra, quiero agradecerle por habernos acompañado, darnos tanta información, compartirnos estos datos, porque yo le decía al inicio, no es, es conocer lo que se ha avanzado, a qué sectores, las prioridades que han tenido, hay errores que se han cometido evidentemente, se ha aprendido a partir de ello, eh, pero ya saben, cuando existen eh, estas dudas o, o cualquier emergencia, situación, a través de las redes sociales, la línea que va a aparecer en instantes también en pantallas para que se pueda comunicar directamente, y así evitamos esos conflictos o eh, personas que se aprovechan de esta situación, eso es lo que no queremos. Muchísimas gracias, Viceministra. No, les agradezco que ustedes por la invitación. Ha sido un gusto. Javier Delgadillo, viceministro de Vivienda y Urbanismo, nos acompañó en los estudios. Vamos a una pausa y retornamos con más.